Me hace frío afuera Y sigo pensando que lo mejor para los dos sería que me fuera Lo sigo intentando, buscando la forma de encontrar la manera pero la puerta de tu corazón no son para cualquiera No son para cualquiera no. Más hace frío afuera Y sigo pensando que lo mejor para los dos sería que me fuera lo, mejor. lo sigo intentando, buscando la forma de encontrar la manera yeah, yeah. Pero la puerta de tu corazón no son pa' cualquiera yeah, yeah. No son pa' cualquiera uh. No me abre la puerta de tu corazón. Andas en mi mente, no en mi habitación. Cada día escribiéndote otra canción. Cada gota que cae me pide perdón. Jugando ruleta rusa con mi silueta. Puede mucho que mi mente se meta. Me tiene confundido, solo escribo letras. Me amo, no me aman, las flores son secas. Y no, hablé con tu amiga, me dice que siga sí, y le digo que no. Yo creo que el problema en esta mierda Solo tengo yo Es que no da señales Me meto en mis planes No sé qué pasó Y no sé qué pasó Y no Hablé con tu amiga Me dice que siga y le digo que no Es que yo creo que el problema en esta mierda Solo tengo yo Es que no da señales Me meto en mis planes No sé qué pasó Y no sé qué pasó Más se frío afuera y sigo pensando que lo mejor para los dos sería que me fuera. Lo, mejor. lo sigo intentando buscando la forma de encontrar la manera. ¿Suscríbete? Pero la puerta de tu corazón no son para cualquiera. No son para cualquiera. No pa cualquiera. No pa cualquiera. Más se frío afuera. No es frío, es frío, es frío. Y sigo pensando que lo mejor para los dos sería que me fuera. Sí a lo, mejor. lo sigo intentando buscando la forma de encontrar la manera. Pero la puerta de tu yeah. corazón no son yeah. para cualquiera. Ay, es que no te entiendo. Me dices que venga, ¿sabes qué? Me cansé, me largo. ¿Te vas? ¿Es en serio? ¡Qué estupidez! Ni siquiera te viste toda la fiesta. Por eso has estado ignorándome todo el día. Me escribes por chat pero en persona ni me hablas. Ignorándote, no seas exagerado. Trato de mostrarte, ¿la parte que te me no por... Pero no parece. Más se frío afuera, yeah. y sigo pensando que lo mejor para los dos sería que me fuera. y lo mejor. Lo sigo intentando, buscando la forma de encontrar la manera. ¿La la puerta de tu corazón no son para cualquiera, no son para cualquiera, no son para cualquiera. ve, mami, tú sabes que yo daría todo por ti, Sa -sa -sa pero todo termina. Bueno, capaz no todo.